Para meditar, tengo que ponerme en postura de yoga y cantar mantras. Sí, esta es otra de las preguntas que se hacen a menudo porque hay muy malos entendidos respecto a lo que es la meditación. De hecho, con el mundo de la espiritualidad hay cada, cada lío que a veces me pregunto de dónde han salido todas estas cosas. Pero bueno, a ver, la meditación es una técnica muy buena para conseguir cosas sobre nosotros. Pero ya lo hemos hablado en otra gota de sabiduría, pero lo de las posturas... No es necesario en ningún momento. Sí es cierto que como la meditación aquí en Occidente se empezó a conocer desde que vino, desde la India, se usan y se, bueno, se, con, se, se enseñó y consolidó un sistema, el método a través del yoga, que venía desde el yoga, ¿no? y en el cual, como en el yoga físico, se usan posturas asanas, y se los pies, las piernas cruzadas, ver, por una vertical, una serie de cosas, ¿no? uh, Y además, por costumbre, se solían poner uh, músicas hindús, que si incienso, que si uh, poca luz, que si no sé qué, se ha, se ha creado todo un ritual alrededor de la meditación. No es que sea negativo, se puede meditar haciendo ese ritual, claro que sí, y va perfecto, no hay ningún problema en eso. Pero eso lo ha, la gente lo ha asimilado a meditar. Meditar es ponerte en una postura rara, a veces incluso imposible para los que somos poco flexibles, deje de cruzar las piernas de según qué manera, que si un incienso, que a lo mejor no me gusta, o ponerme un chal, o oír unos mantras, unos ruidos raros que ahí van repitiendo... Entonces se genera rechazo y hay gente que es capaz de no meditar porque eso lo asocia a sectas o a cosas raras. La meditación no tiene nada que ver con esas posturas, ni con inciensos, ni con chal, ni músicas de ninguna clase. La meditación es simplemente sentarse en postura vertical, bueno, vertical, me refiero a la columna vertical que sea verte, la columna vertebral que sea vertical, ¿vale? por eso uno dice sentado, pero puedes estar sentado en una silla. Lo que no es válido es tumbarse. La columna vertical, vertebral sí que tiene que estar en vertical, ¿vale? Pero aparte de eso no hay ningún otro requisito. Se puede meditar, por lo tanto, sentado en un banco en el parque. Otra cosa es que luego la gente te mirará raro, ¿vale? <risa> en un sitio donde no te miren, ¿de acuerdo? Pero no es por la situación. El incienso, si te gusta el incienso por el olor y eso lo tienes asociado a, a relajación, a espiritualidad, pues póntelo. Pero si no te gusta, no lo pongas. No es necesario para nada. Los mantras es una manera de eh, provocar concentración en la mente. Pero si no te interesa, no los pongas, no tienes por qué hacerlo. De hecho, hay mucha meditación también oriental que no usa mantra es una, una rama, ¿no? Ni las posturas, ni los olores, ni los vestidos, ni nada es necesario para meditar. Para meditar solo interesa tu intención. Quiero entrar en mi interior, quiero escucharme a mí mismo. Y lo único que, lo tienes, que, que tienes que hacer es callar un poco tu cuerpo, relajarlo. Por eso también se cierran los ojos, callar un poco tu mente y concentrarte en esa voz tan pequeña, tan suave que tenemos en nuestro interior. Nada más. Cualquier cosa que te ayude a hacer eso es bueno. Cualquier cosa que te distrae de eso es malo. Así de simple.